en las comunidades o en las ciudades o en los lugares donde no hay un medio ciudadano comunitario la gente difícilmente se puede enterar de lo que pasa en su propia localidad pero también difícilmente puede expresarse libremente a través de un medio de comunicación y entonces eh, ponemos el ejemplo de que mmm, en Jalapa que está Radio Televisión de Veracruz, pues tú oyes que va el, la alcaldesa de Jalapa o el propio gobernador que informan, que dicen, pero aunque la ciudadanía, aunque la ciudadanía sepa que eso no es verdad, eh, difícilmente puede hablar o ir a Radio Televisión de Veracruz para decir eso no es verdad. Y eso es la diferencia con Radio Teocelo, que aquí es un medio al servicio de la comunidad, donde si escuchan algo en lo que no están de acuerdo, pueden venir o llamar o escribir, o si quieren decir algo también pueden hacerlo.